Venga, abajo pero flexiona pierna. Abajo, flexiona pierna y torso. Flexiono pierna y torso. Sí, eso es. Ja, toma. San, san. Vamos. Vamos. Vamos. Dos. directos. Directo, directo. Lesiona, directo, directo. Lesiona, directo, directo. Vesiono, directo, directo.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 bueno muy bien trabajamos ahora el upper agachamos esquivamos upper agachamos el gancho gancho de derecha gancho de izquierda controla la energía gacho ja. aquí tenemos a andrea nuestra experta profesional de boxing va. va bajo agacho culeta atrás ¿eh? Sí. va esquiva fuerte. Y un poquito más. Toma. Y otra. Y hasta ahí. Wow, oh, oh, oh. Y nos preparamos de nuevo a subir pulsaciones con la comba. Pa, pa. En un solo pie. Venga, esos runners que tenemos aquí, hay que trabajar los tobillos. hay esa fuerza explosiva. ataque ataque Pa, pa, pa. lo tenemos 3 2 1, doble muy bien, soltamos de nuevo, nos vamos abajo esquivamos, ancho directo, directo ancho. bajo, lado, subo bajo, lado, directo directo aquí el trabajo está en pierna también tiro fuerte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 poquito más, vamos, lo tienes, sí, 3, 2, 1, wow, wow, cómo van sus piernas, venga, abajo, cancho abajo, gancho, esquivo, gancho, esquivo, cancho esquivo, cancho, esquivo. cancho. Esquivo. cancho.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 Arriba esos brazos. Venga, venga, venga, venga, que le entiendes. Cuatro, tres, dos, uno. Ya hasta ahí. Muy bien. Soltamos piernas, brazos. Y uno en guardia. Abajo, golpeo. Abajo, golpeo. Bajo, golpeo. Me bajo, me empujo casi con una pierna, con la que me subo. Abajo, tata. Vamos. Golpe de frente. Vamos. Vamos. Oh, ¡Qué energía! Vamos. Una y cero. Nos preparamos. Vamos ahí. Tres, dos, uno. Giro, giro. Y a un lado. Y al otro. Y a un lado. Me giro. Vamos. Una más. Tres. Dos. Uno. Yes. Toma más las piernas. Quema, quema, quema. ¿Tienes? Vamos con el gancho. En tres, en dos, en uno. Ah. Va. Toma.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 Sí, es la última 3 2 1 y hasta ahí soltamos que bueno vamos de nuevo con nuestro directo de mandíbula bajo de bajo sigo va va toma toma toma directo pa no fuerte ya nos queda un gancho ahí mortal eso es buenísimo vamos a ver esas piernas veloces como tenemos esas piernas cambio venga dos saltitos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 Sí. Ah, bajo y esquivo, bajo, esquivo, toma y un poco más bajo esas piernas. Ah, dale, ya está ahí. Wow, bravo, bravo, bravo. Hasta aquí el tabata calentando. Continuamos. Bueno, hoy todo va a girar. Nuestra piedra angular van a ser los demi burpees Es bajamos, estiramos, subimos y arriba. Lo tienes muy fácil. Me bajo. Si no puedes saltar, estiras. ¿Vale? Si estás un poquito más con ganas y energía, te haces el barco entero, pecho al suelo. Lo tienes. Venga, cinco. Cinco nada más. Lo tienes. Cinco. Abajo y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Pasamos a Lance con Una y otra. Una y otra. Van dos. Tres. 4 5 6 7 8 9 con esta acabando cinco partes más medio barri lo tienes no esperamos a nadie vamos 3, 2, 1, abajo. Deja. A. Uno. Venga, síjate un poquito. Baja hasta abajo, apoya en rodillas y sube arriba. Es una manera. Intermedia. Entre la estricta Van tres, La intermedia. Me dejo bajar. Apoyo rodillas. Subo. Nada más. O oh, es sencillo. Hasta ahí. Tres. Cambiamos sentadilla. Sentadilla profunda. Abajo. 1 2 3 4 sigue, 5 6 7 8 9 venga 12 de esta vuelta 10 11 4 abajo y 12 ya no esperamos seguimos 5 de mi valqui arriba vamos abajo. Apoyo rodillas. Me subo. Uno. Arriba. Atrás. Apoyo. Me subo. Vamos. sigue ahí. Abajo. Rodilla. Me subo. Tres. Cuatro. Una más. Cinco. Combinamos con mountain climbing. Vamos abajo. Venga posición de plank, fuerte el abdomen y desay, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12, muy bien, vamos arriba tienes 30 segundos de descanso con aire bien nos vamos con otra ronda, lo mismo, 5 palpis y hacemos lanza al terminar. Estamos, nos vamos, 3, 2, 1, vamos abajo, palpis. De arriba, Hop. abajo, sub, abajo, sub, van 3. Muy bien, sigue cuatro cinco muy bien, salimos con las adelante ya una Venga, una ahí. dos tres eso es otra cinco ahí Recuerda, el abdomen apretado, rodilla 90 grados, 90 grados, ya lo ves, la fuerza en el talón. 7. 8, 9, última. Y ya, nos levantamos y ya sabes lo que toca, ¿verdad? No te oigo. ¡Ah! cinco barbies, ¡Cinco barbies! Vamos. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, y vamos arriba 5, cinco. Muy bien, vamos con las sentadillas. Aprieta los dos, y desde ahí abajo, venga, uno, dos. Bien, abajo 60 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. ¿Quién va? 3 más. 3, 2 y 1. Muy bien. Seguimos. 5, 5, 5, 5 nada más. Arriba estiro, brazo y abajo. Vamos, uno, dos, tres, son cinco nada más, dos más, cuatro, bueno más y cinco. Muy bien, respiramos y nos vamos con mountain climbing estamos abajo venga desde ahí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 perfecto chicas perfecto chicos muy bien ahí estamos nos queda una rondita vamos a tope Cogemos un poquito de aire y nos vamos de nuevo en 3 en 2 1 5 para hacer más vamos 1 2 3 y cinco muy bien sabemos que vamos a las ¿sí? pues aprieta las manos rota los hombros atrás y aprieta y tenemos uno dos tres cuatro 6, 7, 8. Venga, estamos acabando, es la última. 9, última rondita. Y 10, arriba, fuerte, soltamos estas piernitas ¿Y que nos queda? 5, 5, 5, 5, barpis, Arriba y abajo. Abajo, subo. Uno, 3 4 5 Y ahí está. ¿Qué me hizo? No hay más. Es que me hice uno de más, esto me emociona. Me los con los bantos. ¡Ah, oh, qué alegría! Sentadillas abajo, 3, 2, 1. Sentadillas. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, soltamos piernitas, vamos con 5 barbees. Arriba, abajo. Venga. Son los últimos. Energía. Dos. Tres. Cuatro. Si sí, ahora ya vas cansado, te quedas ahí. Y ya está muy bien. Cinco. Y cinco. Ahí está. Vamos abajo. Acabamos con mountain climbing fuerte el abdomen, respiramos y desde ahí, venga, 1, 2, 3, 4, Dale 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, muy bien, nos quedamos aquí en suelo, bravo, bravo, bravo chicas un buen gran entrenamiento ahí. venga, nos vamos un poquito atrás recuperamos un poquito el aliento nos vamos a posición de plank codos apoyados fuerte, muy fuerte el abdomen recuerda, sacamos culo-pollo para arriba fuerte el abdomen y desde ahí, tratamos de llevar cadera lo más lejos posible eso es. Eso es. Uno. Dos. Gira. Rota. Tres. Tus hombros están fijos. No se mueve. Solo se mueve tu cadera. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Fantástico. Nos damos vuelta. Y ahora, flexionamos, flexionamos las piernas, espalda totalmente apoyada, codos fuertes, 90 grados, rodillas 90 grados, estiraremos las piernas hasta el punto que tú notes que se empieza a levantar la espalda, justo un poquito antes, desde ahí subimos arriba y apretamos, vamos atrás, brazos, abrimos brazos atrás, fuerte, rodilla, congestionamos. Vamos ahí, congestionamos el abdomen, subimos. Venga, tenemos una, dos, ahí fuerte, tres, siente tu abdomen, cuatro, cinco. Es muy seguro para tu espalda, muy efectivo también para congestionar, Siete, ocho, nueve, aprieta. 10 y última nos quedamos ahí aprieta aprieta congestiona aguanta lo que puedes ahí lo que puedas aprieta aprieta aprieta aprieta aprieta y descansa estiras estiras estira pero no tanto que nos damos la vuelta nos damos una vuelta volvemos con la rotación de caderas digamos posición de plank, muy muy fuerte el abdomen muy muy fuerte los brazos recuerda, no se mueven tus hombros solamente tu cadera a izquierda y a derecha a izquierda y a derecha a izquierda y a derecha van cuatro van cinco seis siete ocho nueve y 10 ay, aguantamos un segundito a medio con toda esa congestión. Recuerda, apreta, apreta, apreta, apreta, apreta. Ahora sí. ¿Verdad que ya se siente diferente? Este primer ejercicio que estamos haciendo ahora es muy interesante. Si vas a hacer una serie de abdominales antes de hacer cualquier otro tipo de abdominales, empezar por este, puesto que los siguientes, el plan, el todos todo lo que vayas a hacer, los vas a sentir mucho, mucho más. De nuevo. Colocamos la espalda, codos, abrimos y arriba. estiro y con esto, Dos, arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, y si tienes una goma para traccionar o un peso en los brazos... Ya no te digo, esto es home mamá! 9 10, dos más. 11 12 nos quedamos arriba. Ahí nos quedamos ahí congestionando, apretando la abdomen. apretando a tope a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, lo que puedas y sueltas. Ahora sí. Ahora sí, estiramos piernas estiramos brazos imagínate que hay alguien que te está tirando de los brazos y estás tirando todo tu abdomen mete el diafragma hacia adentro muy hacia adentro las cosillas se te meten hacia adentro también y estira estira hacia adentro un poquito más estamos haciendo un básico de hipopresivo estira un poquito más Estira un poquito más. Y un poquito más. Y un poquito más. Estiras un poquito más. ...y suelta, relajas... ...muy bien... ...llevamos rodillas al pecho... ...una la dejamos estirada... ...dejamos una pierna... ...estirada y la otra flexionada... ...la giramos al lado... ...brazo extendido... ...nos ayuda a evitar que gire... Nuestro, ...nuestros hombros pegados... ...nuestra parte de arriba... ...de la espalda, pegada bien al suelo... ...al matelas, a la colchoneta... ...y tratamos de acompañar con la mano la otra pierna para que estire parte de abajo, espalda lumbares eso es inhala y al exhalar ajusta un poquito la tensión eso es inhala, exhala y siente la energía que has traído aquí en este momento un entrenamiento grandioso hoy fuerte, intenso. Llevamos las dos rodillas, pivotamos un poco en la espalda, colocamos todo, estiramos la pierna que teníamos antes recogida y ahora cambiamos. Nos vamos al otro lado y poco a poco, poco a poco siente cómo va estirando tu espalda. Y nada. Ahora y ajusta un poquito más eso es. y ajusta un poquito más y un poquito más y de nuevo Llevamos las dos piernas arriba rotamos un poquito espaldas tiramos por aquí eso es nos rotamos dejamos desplazar para hacia un lado ...para venirnos al medio... ...y desde aquí empezamos a hacer estas movilizaciones de espalda... ...liberamos un poco espalda... ...adelante, atrás... ...adelante, atrás... ...adelante y atrás... ...nos vamos a cuadrupedia... ...y desde aquí salimos a la, a la posición de sentadilla profunda... ...si no te llegan los pies, los talones al suelo no pasa nada... Apoyas con las manos y trataremos de estirar una pierna con, las, con los dos brazos. Nos vamos a equilibrar. No se trata de hacer mucha tensión y que de la pierna esté tiritando ni temblando. En el punto que tú puedas, que notes que hay una ligera tensión, pues desde ahí, tirando tanto el, el tobillo, si no te llega al suelo, como la pierna que tenemos estirada. ¿Vale? Ahí le vamos dando un poquito de cariño utiliza tus brazos para estabilizar y desde ahí, eso es, estira, inhala, exhala, muy bien, giramos al lateral y ahí apoyamos rodilla en el suelo y estiramos, Seguimos empujando la, la pierna que tenemos apoyada, la rodilla, esta rodilla empujamos adelante. Estiramos sus cuatrices en pierna de apoyo. Eso es. Muy bien. Un poquito más. Un poquito más. Y de nuevo soltamos la tensión que tenemos en cadera. Giramos. De nuevo nos unimos al medio. Y aquí. Posición de cuadrupedia, sacamos la pierna contraria al otro lado, la sacamos fuera. Eso es. Nos equilibramos con las manos, adelante y atrás. ¿Lo ves pues ahí? ¿Sí? Vale. Vamos equilibrando y buscamos eso. Estiramos toda la parte de la pierna, estiramos cadera. Estamos estirando también espalda. Si quieres puedes buscar con el brazo para llevar espalda lo más lejos posible. Eso es. Ajusta ahí un poquito. No es una postura quizá muy cómoda hasta que tienes la flexibilidad adecuada que luego te podrías pasar aquí un buen rato. Pero sí que estamos estirando muchos músculos a la vez y muy interesante. Giramos al lateral. Ahí como seguimos teniendo la, la pelvis en retroversión. Apoyamos rodilla y echamos el peso sobre la rodilla que tenemos flexionada, aquí. Este peso nos ayuda a estirar atrás. Ahí. Inhala, exhala. la mano al medio de las piernas. Si no llegas, abres un poquito más las piernas o pones la, la punta de los dedos y desde aquí abrimos brazo arriba y ya siente cómo estira tu pierna por dentro. También la espalda. Eso. una mano, ponemos la otra y estiramos arriba. Eso es. Así puedes mirar la punta de los dedos, la punta de la mano arriba mientras estiras tu pierna. Venimos al medio, cerramos las piernas poco a poco, poco a poco, nos Vamos despacito, rotando, sintiendo cada una de nuestras vértebras. Vemos arriba. Adelante, atrás. Movemos el cuello, liberamos los hombros. Y eso es. Y bueno. Con buen trabajito de piernitas hoy, ¿eh? uh -huh. Vale. Pues hasta aquí el entrenamiento de hoy. Mañana.